Hoy otra de ellas. Hoy con nosotros, Carla Petrus. Ahí Hola. estamos. ¿Cómo estamos, Carla? Muy feliz, muy contenta. Gran artista. Gracias por la invitación. Eh, a mí el disparador de la invitación sí. me parece lo menos importante del artista. Claro, pues Digo, es, es lo más reciente, pero hay tanto y detrás sí. que por eso estás sentada acá. Exactamente, porque fuiste a la teronera de Morat. Sí. Fue una sorpresa muy grande, la verdad que fue un mensajito que me llegó. ¿De quién? De Cultura de Luján. Ajá. Me mandan un mensajito y me dicen, Carla, ¿te gustaría? ¿Estás disponible el domingo para hacer un show ahí en, en el multiespacio de Luján? que Es hermoso. Yo le puse, sí, por supuesto, estoy, no tengo fecha todavía cerrada para ese día. Bueno, eh, ¿te parece telonear a Morat? Y ahí fue como, wow. <risa> ¿Qué? Lo volví a leer, lo volví a leer, dije, sí, o sea, ¿Qué me ¿Por qué me preguntás? Ay. Claro, ¿no? Y obvio que dije que sí Porque, porque además estuve. muchísimo público Tuve parte de la familia que fue Y me mandaban videos sí. De lo que era la cola de gente, de autos Y sí. a mí me abrieron el telón para que pasara Con la guitarrita sola, así Muy Alon, expuesta claro, fue. Claro. Y, la, y me senté Ni siquiera había todavía luz muy fuerte Porque estaba medio de día Todavía uh -huh. siete y media de la claro, tarde salido claro. Y a las siete y media de la tarde tiene un paredón de gente, pero tremendo, cabecitas, cabecitas, cabecitas. Es Me buena onda una... la gente con el telonero. Sí, hermoso, hermoso porque ahí nomás eh, empecé a cantar y se veía la gente que te hacía manito. Que se prendieron. Sacaban el celular algunos para filmar. Bueno, qué bueno. Y se ve que les gusté porque terminé el primer tema y se sintió. Oh, el, siempre así. el telonero, el residente, oh. es el que la... Uy, yo salí te, la, rema, te, la rema. Y tenés la como un rema, poco sí. la obligación de dejar el público como caliente, ¿no? Como sí. se dice en el espectáculo. Bueno, yo creo que lo logramos muy bien, porque después de que salí yo, salió Sasha Nazar, uh -huh. que también hermoso lo que hizo, con pistas un poquito más arriba, y el, la gente quedó ya más enloquecida, y cuando salió Morat, tremendo. Chao, bueno, claro. de, ah, decíamos, sí que... eso es lo más reciente, pero la verdad que eh, tu historia con el arte empieza desde. Sí, desde muy chiquita. <risa> ¡Tres añitos! cuando sí. empezaste a bailar? Sí. Sí, mi primera, digamos, el arte que me conquistó por primera vez fue el baile. Y el canto lo, lo hacía en mi casa con mis papis. Pero mis papis siempre cantaron, guitarra en mano, asado de por medio, vinito, familia, muy de la casa. Y bueno, a medida que fui creciendo, claro, para mí cada cumpleaños era... Aprenderme cuatro o cinco canciones nuevas Entonces ya podía dar recital Claro, porque te iban a pedir Porque siempre me enseñaban canciones Y bueno, ya a los ocho años entré en coro y ya empecé a aprender piano, guitarra, cuando quise acordar. ¿A los ocho? ¿Ya tocabas sí, piano, tocaba guitarra? piano y guitarra? Sí, tocaba <risa> piano O sea, te es estudiado? Sí. Te estudiado, <risa> para, no, como te he estudiado, querida. Parece bien. No, pero olvidá. Actriz también trata. la chica. Sí, también. Bueno, la actuación me agarró más grande. O sea, pero estás lista para hacer comedia musical. Sí, sí. de hecho ahora de hecho sí. ahora entré en el elenco. Hace muy poquito Contalo, contalo De Andate recién... Amor Mío Sí es La obra que va a estar Boom del verano acá en Mendoza En el Teatro Imperial Así que va a ser también un desafío ah, contá, Andate Amor Mío ¿Sí se llama? Andate Amor Mío Andate Amor sí. Mío Una comedia romántica Muy graciosa ¿Con? ¿Con ¿Se puede decir? Eh, sí, Germán pues yo y el Chori por ahí Viste que decíamos en el corte Digo, el Chori no sé si nos mata Si contamos todo Bueno ya estoy acá Ya está, Chori Ya está <risa> Fue primicia acá en sí, Germán Krauss Kraus y, y Silvia mm, Perú De Buenos Aires Vienen ellos Así que para mí es como ¡Wow! wow. Eh, estoy al, al lado de estos grandes Que la verdad que mm, Me ha sorprendido Y bueno, al Chori Le mando un beso eh, Lo adoro el Chori eh, siempre me ha apoyado y siempre tan tranquilo sí. tan relajado llega sí. ¿eh? ah, <risa> esta obra después de Te quiero hasta la luna claro Te quiero hasta la luna me convocó Hernán wassel que si me está viendo también le mando un beso lo adoro al Hernán era mi amiguito desde, de toda la vida desde muy chiquito eh, siempre en el, el bailecito de fin de año hacíamos parejitas juntos viste cuando te ponen porque las alturas qué sé yo nos hicimos mejores amigos toda la primaria forever después me cambié de escuela y me dijo que perdimos contacto y yo me hice cantante y él se hizo actor Actor, director, productor, tremendo. Y cuando tuvo que elegir una actriz, me buscó a mí. Yo le dije, yo no sé, actuar, no importa. Me dice, yo te voy a preparar para que hagas esta obra conmigo. Porque le hacía acordar a la historia nuestra de chiquito, porque bueno, los personajes son en o sea, de la la actuación llega casi por casualidad. Es que sí, llegó de casualidad como, bueno, una oportunidad. Y estuvimos seis años haciendo esa obra. De, de, de chiquita también, lo tuyo también, fue así. el arte, o sea, nunca... Te planteaste eh, seguir una Abogacía. carrera que Sí, seguí cual. una carrera. ¿Qué seguiste? Agronomía. ¿No? ¿Y? Sí. Y me quedan seis materias. ¡Ah! ¿Pero creí que la ¿Sí? habías abandonado? ¿En ¿Para? serio? ¿Encima ¿Sí es ingeniería agrónoma sí. dentro de un tiempo? Claro. Ah, completito. Me gusta. Pero no pensás ejercer o sí. Ejercí o un tiempo. Ganas. Ejercí bastante. Ajá. Y me gusta, me encanta. ¿Sí? Amo eso. Pará, escúchame esto. El mes que viene cómo? disco. Sí, saco un disco nuevo ahora. Ah, pero estás pero sos claro hoy, hoy tenemos gente muy gánica sí, no. en el programa eh, Para pues la sí. gente que está viendo, no me dijen a sus hijos Siento que me mandaron a la vida con una batería menos No, no, no, no, no me digan a sus hijos que les receta, los médicos que se tranquilicen Háganle hacer cosas Claro, ¿sí? claro A mi mamá le dijeron varias veces, la nena no se sienta en el colegio Necesito No termina una la tarea claro, Mi mamá me leía le otra cosa Yo no, no, no me podía concentrar, era muy dispersa por ejemplo, historia, siempre mal me iba porque yo no te podía leer un libro. Me lo leía mi mamá. Claro. Y me lo contaba. Y a mí se me quedaba, iba y rendía bien. Entonces yo creo que le debo a mis padres la vida porque realmente ellos me fueron llevando por el lado que iba bien. Bueno, eh, hoy eh, hay quienes piensan uh -huh. la educación de otra forma claro. y, y, y sueñan con un cambio de paradigma uh -huh. Donde la forma de, de guiar a, al chico sea a partir de generar un perfil claro. De cuáles son sus habilidades Y a partir de esas, no hemos estado hablando en este programa A partir de esas, enseñarle uh -huh. eh, Hoy no, hoy la escuela les enseña a todos los mis, lo mismo, de la misma claro. manera Y no todos tenemos las mismas habilidades bueno. Y es lo que ella está... Mi mamá y mi papá Justamente. veían que en la libreta tú tenías en música 10, en educación física 10, en baile, actuación, todo 10, 10, 10, 10, 10, matemática, lengua, eh, historia, ¿Qué, ¿qué me pusieron? Una profesora de canto, un profesor de piano, un profesor de guitarra, si sos buena en esto se lo me mandaron todo. a baile, claro. entonces, eh, ¿qué hubiera hecho otro padre más eh, Adoctrinado, por decirlo de alguna como manera Conservador, sí Le hubiera puesto profesor de historia, profesor de matemática Para que levantara las notas Tal Si no cual. le gusta al niño eso, ¿para qué le hace levantar las notas? ayudar a zafar sí, de Me mentira. encanta como lo dice bueno, <ríe> sí, Claro, tú no pero, pero estimularle lo, lo que le gusta lo carlita que les... ¿Dónde muy... te puede ver la gente claro. si te quiere escuchar? En ahora. todos lados estoy Tengo de hecho una página web sí. Que es www.carlapetrus.com Ahí tienen acceso absolutamente todo, todo lo que info. yo hago Inclusive las letras de las canciones todo. Pero hay, además nos ha contado que se ha viralizado En TikTok, en sí. Facebook eh, Ahora en Instagram Así que se la van a encontrar en a Carla lados. Petrus En todos lados Y <risa> nada eh, tu, tu mensaje, te están pasando tantas cosas bonitas y sí. Imagino que no Dejas de imaginar nuevas ¿Cuál es, cuál es tu mensaje? ¿Cuál Para la es que gente presente? que me escucha eh. que, que no se rindan Que se sigan enfocando en lo que les gusta En lo que les apasiona Que algún día llega el momento yo llevo 17 años enfocada en Carla Petrus, por así decirlo, y este año recién se me abrió una puerta... Sentí que explotas que más. Sentí que me vieron a mí. Porque antes quizás me habían conocido porque estaba en alguna banda o porque estaba en la obra de teatro. Pero por mí es la primera vez que siento que la gente se acerque y me dice me gusta tu canción porque me hizo sentir esto, lo otro. Qué lindo Eso es muy enriquecedor. la, la bueno, que, Felicitaciones, Gracias. orgullosos de vos como mendocinos. Gracias. Gracias y el año venir. que viene me voy a Chile. ¿Ah? Tengo una puerta en Chile junto sí. con Samid, que es el hijo de Luis Dimas. No sé si lo ubican ustedes, sí, quizás, sí. es muy famoso. Sí. Sí. Eh, bueno, su hijo también es cantante y está lanzando su nuevo disco. Y a raíz de esta explosión de las redes sociales, me pidió hacer un fit con él. Así que me voy Qué a Chile guay, a tocar. No, espero, Carlita, que, que nos atiendas el teléfono. a la fama te llegue ahí al top, top, eh, que nos atiendas el teléfono. Bueno, gracias, gracias. gracias. Gracias por venir. Gracias. Un placer.